Hay nuevas universidades en todos lados y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Valorando el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por los propios grupos de investigación pasó de tener ingresos de 600 mil a más de 3 millones de pesos por los servicios y convenios de transferencia universitaria.